Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez En este video te voy a enseñar a cómo quitar El error de pieza De un plotter marca eso ¿listo? ¿ok? El error es el que es en pantalla Aquí dice El fin del periodo del servicio de las piezas Varios ceros Y termina en 8 También puede ser triple eh, 000, mil. ¿listo? ¿ok? ¿Cómo se quita este error? Vamos a a saberlo en este vídeo listo si quédate hasta el final te diré paso a paso qué hacer lo primero que debemos colocar es descargar el programa a una descripción está el link para que lo descargue o te lleva un whatsapp que te, te enviaré te diré un link a tu correo electrónico para que descargue listo primero hay que descargar un programa o sea, un programa eh, un complemento y luego descargar el programa recuerde que el programa no es portable hay que activarlo una vez activado entramos aquí a este, este número que está acá Service Support Tool, listo. Ok, abrimos el programa. Aquí está el nombre. Aquí ya salen dos botones. Le damos clic el de acá, el lado izquierdo. Le damos clic. Se abre este menú. Lo que podemos hacer es ver si está conectado al plotter. Listo. Le damos clic donde está este icono que aparece con un reset. Le damos clic. Se va a aparecer online que está conectado perfecto y el número de serie listo debe estar en modo de servicio aquí arriba te voy a dejar un link un bot de un vídeo de colocar el modo de servicio ya saben colocar el modo de servicio si no está el vídeo por favor me contacta que yo te diré el vídeo listo ok damos clic aquí donde dice individual ad -Kuzmen. buscamos donde dice counter reset o resetador de contadores Perfecto, aquí hay a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contadores, vamos a resetear el último, el que dice Instant Umper Porus Bad Counter, ¿vale? Entonces vamos a darle clic aquí, perfecto, sale este error, no se preocupen, normal, aceptar, luego dale ejecutar, recuerden, esto es modo de servicio el modo de servicio, hay dos modos de servicio en un plotter. Modo de servicio y modo de reparación. Este es el modo de servicio. Damos clic en OK. Esperamos a que haga el procedimiento. Ahí quedó reseteado. Para que los cambios tomen eh, bien, hay que apagar la impresora. Desconectarla, ¿vale? Desconectarla y volverla a conectar. ¿Listo? Ok, si te gustó el vídeo, vamos a darle clic me gusta, clic en suscribirte y clic a la campanita para que llegue más videos como este. Te habló Wilton Martínez de resetokay.com.